Hola a todos. Hoy voy a cenar puré de zanahoria. que voy a hacer yo? Os voy a enseñar cómo se hace. Para cuatro personas necesitamos 6 o 7 zanahorias medianas, 6 o 7 patatas medianas, una cebolla, una pastilla de caldo y de verduras, un puñado de sal y una cucharada de mantequilla. Empezamos pelando las zanahorias y las patatas. Pelamos también la cebolla. Y ponemos a cocer todo con la sal y la pastilla de caldo 20 minutos. Mientras se huesen las verduras, voy a merendar. Cuando ya esté cocida la verdura, tenemos que quitar la mayoría del agua para más tarde y triturar la verdura con la mantequilla. Cuando ya está triturado, vemos si podemos echar el agua que retiramos antes. Ya está listo para servir. Hay que ponerle un poco de aceite de oliva y pan tostado. Buen provecho. <risa> bueno, pues aquí acaba este vídeo. Espero que os haya gustado. Aquí me despido con mi perrito. ¡Chao!